Miro como camina al final del pasillo preguntándome, bebé, ¿dónde estás? Solo fue una pesadilla, tranquila que no me pienso volver a marchar nunca más Y si todo va bien, dime qué tal, tienes controlada tu ansiedad ¿Cuántas cajas tómate de la No se te ve tan mal por Instagram Juro que no quise hacerlo mal Pero tuve que correr y no parar Sé que esas lágrimas no van a parar Ya te dije que yo era un criminal Ahora que ya no hay vuelta atrás Ahora que ya no hay un quizás Deba de correr solo en libertad Tocar el cielo y volver a empezar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 sueño como te come la vida al plazo, la ni mi pupila no se ven por tu mirilla quiero estar contigo pero esta vida no para mi ansiedad es la que me activa yeah. en verdad no me quieres y lo sabes deja ya pisar el embrague deja de pensar en mi mal eh. déjate que me coma la vida hasta que no salga esta ruina no quiero verte mi vida es por ti bebé. No quiero que te salpique nada de mi sangre No sé lo que es la vida, no le temo a la muerte No quiero que te delante cuando mi carne Empieza a quemarme Tienes la suerte de poder marcharte Yo tengo pesadillas que no dejan dormirme Y sé que no tenemos nada que ver con los de antes Espero que te vaya bien, Barbie Miro cómo camina al final del pasillo Preguntándome, bebé, ¿dónde estás?